Hola a todos y todas. Mi nombre es Enrique Monsalvo, residente de Enfermería Familiar y Comunitaria y alumno del Máster en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería, de la Universidad de Alcalá. En el presente videotutorial voy a contaros cómo diseñar un vídeo para realizar una proyección holográfica. El holograma que vamos a diseñar se basa en la reflexión y refracción de la luz en un prisma transparente. Como podemos observar en el esquema, la proyección de una imagen sobre un cristal a 45 grados provoca el efecto visual de un holograma. De la misma manera, si en vez de ser un cristal colocamos un prisma de cuatro caras sobre una imagen cuadruplicada, podremos tener una visión 360 grados del mismo. En este caso utilizaré Photoshop como programa de edición de imagen. Un aspecto a tener en cuenta es que las imágenes deben estar con el fondo en negro para conseguir el efecto deseado. A este archivo le agrego una capa inferior de color negro que servirá de fondo y una vez seleccionada la capa del logo, utilizamos la función 3D, nueva extrusión a partir de capa seleccionada. Como podemos observar, la imagen de dos dimensiones ahora tiene una tercera dimensión, la profundidad. El nuevo objeto 3D puede ser movido, transformado o girado con estas marcas en cada uno de los tres ejes. En este caso vamos a reducir la profundidad. Para una mejor visualización posterior, vamos a añadir más iluminación a la escena. Hacemos clic en Nueva, Luz infinita, y las orientamos. A continuación vamos a usar la opción Línea de tiempo para crear movimiento a nuestro objeto. Hacemos clic en Crear línea de tiempo de vídeo. Con esta función, podemos establecer fotogramas clave donde el objeto tiene unas determinadas características, como la posición, en un determinado momento, generando automáticamente la transición entre dichos fotogramas. Para ello, establecemos el fotograma inicial con la posición actual, haciendo clic en el icono del reloj. En otro momento distinto, establecemos una posición diferente, en este caso, Vamos a ir girando el logo y repetimos este proceso hasta que dé una vuelta completa. De la misma manera he creado un texto en 3D, en este caso con el Twitter del máster, que queremos que pase de un lado a otro de la pantalla. Seleccionamos el fotograma clave y desplazamos hacia un lado el texto. A mitad de la secuencia queremos que esté en medio de la pantalla y al final se habrá ido hacia el otro lado. Por último, exportaremos dos veces el vídeo, haciendo clic en interpretar. Una, donde solo sale el logo girando, y otra, donde sale con el texto. Una vez tenemos ambas animaciones, vamos a crear la composición cuadruplicada. En Adobe Premiere importamos los vídeos que hemos generado. Por ejemplo, queremos que el logo dé una vuelta con el texto y otra sin él. Una vez tenemos la secuencia que queríamos, la seleccionamos y la reducimos el tamaño. Para esto puede seros muy útil colocar una guía similar a la que estoy utilizando yo para distribuir las secuencias a lo largo de la pantalla, de modo que queden bien alineadas. Basta con una imagen cuadrada con una cruz. Hacemos tres copias del vídeo. Debemos colocar las cuatro secuencias en el mismo momento, quedando superpuestas en capas diferentes para que se visualicen a la vez. Posicionamos cada una de ellas como se muestra en la pantalla, girándolas para que queden con la parte inferior hacia el centro. Cuando ya tenemos la composición cuadruplicada y colocada, exportamos el vídeo. Este es el resultado final. Si queréis probarlo, os dejo en la descripción del vídeo un link para construiros un sencillo prisma holográfico para el móvil y el vídeo completo del logo girando. Un saludo.